Muy bien. Pues este es el, la, el segundo directo que hacemos en Google Meet, hoy estamos con queridas seguidas de ¿vale? Instagram que si alguien no, lo, no la conoce ya está tardando en seguirla porque realmente vale mucho la pena. Yo la descubrí, creo que fue sí, justo cuando empecé en Instagram también que hablamos y dije, ostras pues tiene un montón de cosas también, un montón de infografías, mucho mejor hecho que yo, ya te lo digo, y, y está muy bien. Y dije, Joder, pues me merece mucha pena. Y es que en Instagram hemos encontrado gente de todo tipo que sabe muchísimo y, y aprovecharla para seguir, si no la seguís, ¿vale? Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre todo de biopelículas. Hemos hecho este tema porque es bastante común. Es algo que no solo está en terapia compresiva, no solo está en venosas, no solo está en todos lados, sino que, que, vamos, que es una común de todas las heridas. Y está bien porque si no quieres hablar de úlceras venosas, pues es que... Vas a verlas en todos lados, así que ya nos va bien. Hoy hablaremos un poquito, haremos una introducción micro-micro, ¿vale? O sea, yo creo acabar mi... mi... Yo no quiero hablar más hasta Hay media, paro de hablar. Ya <risa> saben como sea. Porque si no, no dejo tiempo adelante. Entonces, eh, hablaré un poquito de la introducción de biopelículas porque había muchas preguntas que se estaban relacionadas con este tema. O sea, muchísimas. Entonces decía, bueno, pues hay que hablarlo porque si no... No, hay, no había manera de, de hacer una, una presentación rápida, ¿vale? Entonces voy a hacer una última repasada a los que se vayan entrando ahora y empezamos, vamos hasta aquí. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poco, sobre todo, de la carga microbiana y la relacionada con la humedad. Esto ya lo viste, en una webinar de, de Podo webinar que no sé si, lo, si alguno no lo ha visto, está en YouTube. Que hay un poco la relación que hay entre la carga microbiana y todo lo demás, ¿vale? Hoy hablaremos un poco de lo que es. Estamos hablando de la cantidad de bacterias, micro, de microbios en general, que existen en un punto, en un determinado, en este caso la herida. Entonces cuando hablamos de carga microbiana, en una lesión hablamos de la cantidad de bacterias, virus, hongos que haya en, un, en, esa, en esa lesión, ¿vale? Entonces en función de cómo esté de cantidad la carga microbiana, pues vamos a ver que progresivamente va cambiando de fenotipo, ¿vale? Al principio podemos hablar de que cuando hay una carga microbiana baja, estos, estos, estas bacterias son como independientes, son gente que está ahí rebelde, que se mueve, que no se va por un lado o por el otro, estas son bacterias que tienen movilidad. En encuentro, cuando encuentran un sitio que les parece cómodo, como es una lesión, ¿No? que está húmeda, que tiene nutrientes que les vienen de la herida, y dicen, anda, mira, ¿qué bien es esto aquí? Pues se asientan. Dicen, bueno, pues pierdo mi movilidad, cambio de fenotipo, cambio este flagelo lo pierdo, pero me quedo en comunidad. Y entonces hacen una comunidad. Van creando muchas como Mucha gente se va quedando ahí. Pues venga, tú también, tú también. Ah, tú eres un virus, pues vente. Tú eres un hongo, pues también. Y entonces se van protegiendo entre ellas, se van intercambiando información y acaban generando una película protectora que protege tanto de los agentes externos como internos, ¿vale? Y que esto es el biofilm, en definitiva, eso es el biofilm, ¿vale? Entonces, a veces, nos podemos encontrar que alguna de ellas cambia el fenotipo y también sale al exterior, ¿vale? Porque a veces lo, eh, alguna bacteria, pues, dice, dice, yo quiero ser independiente, a mí me aburro estar aquí, pues, se va. Y entonces, con, eh, cambia el fenotipo de nuevo, y se convierte en una bacteria que tiene, o cualquier cosa que tiene, que tiene flagelo y se puede mover. ¿vale? Así que lo que tenemos que entender es que el, el, el biofilm es un fenotipo también. Es un, van, pueden ir cambiando y pueden estar en dos estados diferentes. Y va muy relacionado con la evolución de la carga microbiana Cuanto más hay, más posibilidades hay de que haya un biofilm. Entonces, el biofilm lo que tiene es que como es una comunidad en la que está ahí muy bien está muy tranquila, pues realmente eh, signos que aquellos muy locales de infección, aquellos que vemos de eritema, con rubor, con, o con un montón de signos clínicos clásicos, pues no los vamos a ver, porque no están, digamos, molestando tanto, entre comillas, al sistema inmunitario, porque se está defendiendo de él. En cambio, cuando las bacterias salen de allí y, van a, y viajan a tejidos más profundos, es cuando pueden haber eh, signos de infección locales típicos, como eritema, celulitis, ¿vale? Todas estas cosas. Entonces, estas diferencias son importantes para entender por qué a veces una lesión está infectada o que tiene una alta carga microbiana, pero no tiene signos cl clásicos. Y esta es la diferencia que tenemos que entender, es que no siempre sacan signos clásicos. Entonces una de las cosas que tenemos que tener para detectar la carga microbiana elevada son los signos sutiles de infección. Lo digo porque lo veremos en todos los casos clínicos. Y es que hay que preguntar el dolor, si es punzante, si es quemazón, y ellos te digan, ah, pues a mí me duele y tú, pero ¿cómo te duele? Y le tienes que repetir, pero que te apuñalan, que te muerde un perro, que te quema, pues estas cosas son las que tenemos que apuntar que haya un cambio en el tema, que aumente el exudado, es muy importante, que este exudado, se cambie de, de aspecto, que ya veremos eh, alguna, algún caso, este mal olor, eso, lo mismo, que en vez de evolucionar vaya hacia atrás y entonces la, el tejido glonuloso se muera y entonces empieza a aparecer esfacelos, eso significa que hay alta carga microbiana, que no evolucione aunque le comprimas, aunque le trates la etiología, aunque le quites la presión, la lesión no evolucione podría ser causado por una alta carga microbiana, ¿vale? O que aumente la lesión, en plan que empieza a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la biopelícula? Pues eso, ya hemos hablado, ¿eh? Lo que, era, es, lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta imagen donde vemos a un papá y a, un, y a una mamá de eh, coli, que ven como una, plat, una, placa, una plata viaja por la atmósfera y se choca contra la atmósfera y se roza y desaparece, como un cometa, pues esto sería lo mismo con un biofilm. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el biofilm tiene un exopolistracálido, que tiene carga positiva y como tiene carga positiva lo repele todo. La plata, los antibióticos, todo lo que echemos. Por lo cual ponerle cosas sin más encima de un biofilm no va a matarlo porque está protegido. Es una de las fases más resistentes a todo. Así que tenéis que tener en cuenta eso. Es como si estuviéramos intentando defendernos contra una, o sea, nos estamos, at estamos atacando a una fortaleza. Así que bueno, hay diferentes tipos de biopelículas algunas que son, mmm, no sé, yo les llamo prematuras, que es cuando no hay tanto, digamos, el biofilm no se ve, ¿vale? Pero es verdad que los residuos sí que se ven. Entonces hay, hay biofilms que son como prematuros, que son como gelatinosas, que aún no están tan verde, que veremos... Que normalmente aquí solo hay que desvidar y ya está, porque pasas la gasa y se levanta todo el biofilm. ¿Vale? Son jovencitos, que todavía no hay mucha... no hay algo que tengamos que decir Uy, esto es un biofilm de la hostia, que tendremos que hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que si no prevenimos en esta fase, pues se vuelven mal listos, evolucionan. ¿vale? Y este biofilm comienza a tener más carga microbiana, comienza a defenderse mejor y empieza a sacar pues estos residuos que vemos más verdosos, más viscosos, que ya no se quitan con la gasa, sino que tienes que usar una pinza o un bisturí, porque si no cuesta bastante más de eliminar, pues son una capa, eso, gelatinosa, visible, pero más difícil de retirar. Si aún así no la tratas, pues puede evolucionar ya al biofilm maduro, que es cuando lo vemos ahí en su esplendor, que es aquellos vídeos clásicos donde se ve rascando y saliendo una gran, gran capa de gelatina ahí mientras va raspando, que ahora veremos con Adela. ¿Vale? Esos son biofilms maduros que ya has dicho, mira, no lo has prevenido antes, no has tratado ni cuando estaba infectada la lesión y ahora es que encima ya lo has dejado que crezca. Y entonces estas les, estos biofilms no deberían llegar, ¿no? Los biofilms maduros, pero llegan porque, en fin, ¿no? ¿Qué, ¿qué solemos hacer? No limpiar bien las lesiones, que es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, una diferenciación entre el, los biofines y el se puede ver claramente, pues hay un algoritmo, ¿vale? Que hizo ese trabajo final de grado el Terebrosa, este, que bueno, que lo veis por internet, es el algoritmo diferenciador de biofín con esfacelo y básicamente se refiere a esto, a si hay una facilidad en deslizar el tejido, si la superficie, aunque la limpies, vuelva a aparecer y la lesión tiene resistencia pues a, a, a la limpieza y tal, y va, pues, y va mejorando en función de cuanto más lo limpies en más antisépticos pongas, pues es más posible que sea un biofilm. Si tú ves que no se puede quitar bien, que está muy pegada a la lesión, pues seguramente es un efacelo. Luego iremos viendo en algún caso clínico más. Pero bueno, en realidad, el biofilm y el efacelo parecen difíciles de diferenciar, pero uno está encima de la lesión, literalmente, y el otro está entrelazado, el facelo está entrelazado con el, con el tejido granuloso, no se quita con facilidad, no se quita fácilmente con una pieza metálica, por lo cual hay diferencias. Entonces, ¿cómo abordamos la misma película? Pues con todo. Nosotros somos como los rusos con un montón de armas, ¿vale? Pero en este caso somos enfermeros, por lo cual es un ruso enfermero, en el que tenemos que siempre tratar la etiología, Siempre tendremos que desvidar porque sabéis que tenéis esa capa, ¿no? Pues esa capa la tenemos que eliminar porque si no luego las soluciones de limpieza y los antimicrobianos que pongamos no sirven para nada, ¿vale? Y sobre todo hay una cosa muy importante que yo insisto mucho que ya veremos los diferentes abordajes, ¿vale? Pero yo limitaría mucho el tema de la humedad porque la humedad y las bacterias pues se llevan muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque son grandes amigas. ¿Eh? Entonces tenemos aquí la carga microbiana y la humedad que siempre están juntas y sabemos que cuanta más carga microbiana pues más humedad hay porque es una cosa clara ¿no? ¿Cuál es el signo de infección sutil más clásico que vemos siempre cuando una lesión está infectada? Aumento de la humedad, con lo cual están muy relacionadas. Pero es que la humedad puede afectar a la carga microbiana, es decir, el aumento de la humedad también puede influenciar que haya más bacterias. Pues mira, hay un estudio muy, muy bonito Vale, que habla de que los, las ondas, los, las, lo, los catetes, las, lo, viene siendo todo lo, lo, la red esta de cloacas y tal, también tienen biofilm. Y en estos cuatro casos, el factor más común de que haya biofilm, tanto en las ondas vesicales como en una tubería, es que siempre y constantemente hay humedad de la sangre, de la orina o, por ejemplo, de las, de la, de las aguas fecales, ¿no? Pues esto es que lo que nos dice es que debido a la humedad las bacterias se encuentran más cómodas y pueden crear más biofilm. Por lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer para conseguir que la carga microbiana se reduzca sería matar, ¿vale? Reducir la humedad. Así que hay que cargarse a la miga. Y entonces la carga microbiana bajará. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo ya casi, casi... <risa> los 10 minutos, he hecho el repaso rápido, perfecto, para acabar con los 10 minutos de rigor entonces vamos a hablar del caso clínico en el cual hablábamos del, del verde e incontrolable biofilm que teníamos aquí os voy a enseñar vale, admitido a los demás porque no estaban vale, en el caso clínico que presenté hace una semana y algo en la forma, en, en Blog hablábamos: pues que eh, hay una, señor, una señora tal que tenía una lesión, que tiene, que tiene, bueno, es una señora de 89 años con insuficiencia renal, hipertensión, insuficiencia cardíaca también, vale, lo cual es un poco promo, dices, madre mía, cómo la voy a tratar, con una clasificación arterial, por lo cual tampoco sabes cómo comprimir porque estás como un poco ahí perdido, vale. Lo bueno es que camina bien, por lo cual tenemos límites, es independiente de la actividad diaria, lo cual también nos ayuda mucho porque el hecho de que no tenga dependencia y tenga la posibilidad de moverse nos ayudará. Vale, no es bueno, nos contaba este caso, me lo derivaron porque eh, realmente... Siempre le, le estaban apareciendo unas lesiones por roce, de, al ponerse una media de, de farmacia se rozó la piel, esta piel empezó a exudar, a sacar líquido, a sacar líquido y claro, le ponían parches, le ponían espumas, todo el rato espumas y ¿qué pasaba? Que esta lesión iba a un aumento y además no solo afectaba ya a la, a la, a la herida sino que a la perilesión empezó a afectar también porque veis en la foto de aquí... Ya no solo es la capa de externa, la capa de la lesión, sino que además toda esta zona estaba inflamada y enrojecida por la humedad. ¿Vale? Y esto es debido a que había un exceso eh, de humedad, debido a que cuando ponías una, un, una espuma, ¿vale? pues esta espuma se saturaba y, y no daba más. Y entonces me derivaron, me derivaron porque es que no duraba ni 24 horas. Y claro, veías eso y dices, hostia, es que claro, tienes ahí una capa como podéis ver, de biofil, ¿no? Que es, no se ve, pero está, se acaba por encima de toda la lesión que está cubriendo y que le está diciendo límpiame, que estoy sucia, límpiame, ¿vale? Así que a veces solo ten, con eso ya nos iba bien. Y bueno, eh, vamos a sursurarle, ¿eh? vemos una pierna, vemos el, el, el, la capa biofil, ¿vale? Vemos toda esta lesión afectada por el debido al uso inadecuado de humedad, Así que llevamos sumando cositas. Y bueno, la evolución a los cuatro días se quedó en esto. ¿Vale? Y el tratamiento sencillamente fue aplicar terapia compresiva. En este caso, que como ya sabemos es un reductor de la humedad. Y en el momento en el que quitamos la humedad es posible que podamos reducir todo este lecho. Y simplemente fue con un poco de desbridamiento mecánico, el cual consigue, lo que conseguimos es limpiar toda esta lesión, quitar todo este tejido verde, ¿vale? una vez la lesión estaba limpia, aplicar productos que no aportasen humedad, como puede ser un alginato que lo que hace es absorber y evaporar, pero no devolver esa humedad al lecho, por lo cual lo que hacíamos es limitar la posibilidad de que, de que siguiera habiendo, eh, habiendo dermatitis, y una vez seca, pues la compresión hizo que el, agu la, el, agua, el agua que salía de la lesión ya no saliera. Por lo tanto, reducíamos la insolvencia de crónica, reducíamos el edema, quitábamos la humedad por arriba y quitábamos la humedad por abajo, la lesión se secó, le quitamos el biofilm con, de con desvidamiento y ya tenemos el tratamiento. Esta lesión solo duró cuatro días para que se convirtiera de esta foto que veis aquí, ¿Vale? A la foto final, que fue esta. Ya. Y después ya, pues una semana o dos, se curó. Simplemente teniendo en cuenta que si tenéis infección, reducir la humedad y tratar el edema. Y esto es lo que quería daros antes de que seguir viendo tratamiento local con eh, Adela, ¿vale? Que veremos cosas más divertidas que solo una foto. <risa> Entonces, ¿vale? Y bueno, yo dejo paso ya a ella. Las preguntas me las voy a ir también guardando como ella ha hecho y después de su presentación pues iremos resolviendo todo, ¿de acuerdo? Te ha tocado. Pues muy bien, me toca. te ha tocado. Muchas gracias por tu presentación, millones y millones de gracias. Bueno. Es verdad que me ha convencido porque no, no soy muy fan de, como podéis ver en mi Instagram, no me gusta salir, soy un poco vergonzosa. Y vergonzosa detrás de la cámara, porque cuando veis los cursos... No sé por qué, pues no pierdo esa vergüenza, pero así a nivel pantalla me, me cuesta. Pero bueno, nuevos tiempos, hay que, hay que evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, yo, como bien habéis visto, los que me conocéis o no, yo hablo mucha de mucha teoría no en mi cuenta. Y hoy quería hacer un poco más la práctica, porque la teoría, entre que la ha explicado súper bien Rubén, la tenemos en millones de, de, de artículos, en evidencia científica, en... En guías, en libros, etcétera, la podemos encontrar. Pero creo que lo importante de hoy, para, bueno, para mí para Rubén, era un poco la práctica clínica. Nuestra práctica clínica con personas y constantemente estar con personas con, en este caso, biofilm. ¿Vale? Entonces, más que la teoría hoy, que bueno, cualquier duda que tengáis la podéis preguntar o, o lancéis la pregunta, pues eso, vamos a ver un poco la práctica, ¿no? Entonces, para que me organice con. Ay, ay, espera un momento. Perdón, voy. ¿Veis cómo esto no es lo mío? Venga, pasa. Te está la ya. Va, no, no, no. Vale, entonces, voy a, yo os voy a presentar un caso, ¿vale? Un caso de un paciente que en este caso fueron 11 años, y no es una broma, 11 años con tres úlceras, que ahora veréis, que curaron en seis meses, luego un vídeo, un vídeo que además es un vídeo que, que para mí representa muy bien el biofilm, y luego contestaremos entre Rubén y yo todas las preguntas que habéis lanzado que creo que también es muy interesante, ¿no? Dudas que, que nos van surgiendo. Entonces, dime a ver si se comparte bien. Sí, ahora te estoy viendo. ¿Sí? ¿Se ve Sí. Súper. Bueno, vale. lo veis bien, ¿no? Porque como no veo a nadie, sí. Sí, sí. Vale. Pues nada, caso clínico, un paciente de 83 años, antecedentes a enfermedad vascular periférica, evidentemente no le ponían compresión, eh, aparte de todo lo que hicimos le tratamos la causa, una trombosis había sufrido, hipercolesterol, diabetes, artrosis, no era fumador y como dato importante él caminaba, ¿vale? Se movía, incluso manejaba, conducía, ¿vale? Entonces nada, nos enviaron una primera valoración eh, bueno, en este caso, junio 2017, el ITB era 0,8, o sea, un buen ITB. Bueno, un buen ITB, que podíamos ¿Eh? aplicar terapia compresiva. Años de evolución de las úlceras, 11 años. ¿Vale? Es verdad que a veces remitían, reducían, pero luego se volvían a agrandar. Entonces, iniciamos el tratamiento en 2017 y la cicatrización fue en diciembre de 2017. ¿Vale? Ahora veréis un poco el tratamiento que pusimos. Luego las enseño juntas, pero aquí lo que veáis una por una por separado, ¿vale? Esta es la primera. ¿La veis bien? Si os fijáis, no solo lo que decimos, no solo es la úlcera, sino que toda la pierna está maltratada. Le voy a hacer zoom para que veáis que aquí se ve las colonias de biofilm. ¿Estáis viendo el ratón? Es que no sé si lo veis. Sí, sí. Vale, pues donde estoy con el ratón, en los bordes, aquí se veía muy claro que había microcolonias de biofilm, ¿vale? Que era como un gel brillante, que es una de las características del biofilm, que brilla, ¿vale? Esta esta, esta, esta lesión estaba brillando, ¿vale? Aparte que llevaba una una un retraso en la cicatrización brutal, pero claro, ya habían probado con millones de antibióticos. ¿vale? Cuando la vimos dijimos no más antibióticos, evidentemente no necesita antibióticos, necesita un tratamiento local. Y si podéis ver más abajo aquí la, la deshidratación, la sequedad, la inflamación que tenía esta pierna, ¿vale? Esta era una de las úlceras. La siguiente es esta, perdón por el, la foto, un poco mala, pero bueno, podéis ver que brilla, ¿vale? Podéis ver que, que hay zonas, pequeñas zonas donde no hay biofil, porque eso es una de las características. Una persona, un paciente o una herida puede tener zonas con biofil y zonas con tejido de granulación, ¿vale? Son las, las, las colonias. Vale. Y esta es muy importante porque si os fijáis, se ve una capa encima. Es brutal porque esta capa era, si tú la cogías con, con nada, con un bisturí o con unas pinzas, se levantaba sola. ¿Vale? Pero claro, daba miedo a las enfermeras, o bueno, en este caso a las, a las compañeras, les daba miedo meter bisturí. ¿Vale? Y aquí, en, en los bordes de la herida, yo me fijo mucho en los bordes, porque en los bordes le hace como un solape, ¿Vale? como si yo llevara una capa encima de algo como si fuera una pegatina y algo, viste que, se, que la, la levantaba y se iba ¿Vale? evidentemente había zonas donde sí que podíamos desbridar bien y zonas donde todavía necesitábamos esperar un tiempo reblandecer porque algunas estaban muy secas para, para desbridar ¿vale? entonces en este caso optamos por cada yodado ¿Vale? eh, tratamos la lesión ¿Vale? Esta es la siguiente, que ahora la, la veis mejor. Y a primera vista, pues claro, me decían pero no está mal. Sí que está mal. Mirad los bordes, aquí abajo. Los bordes de abajo te están diciendo que esto lleva como, a ver, es una expresión muy mallorquina, ¿eh? Pero es un tel como, sí. es como una capa, como una capa fina encima que está cubriendo la úlcera y es lo que hace que esa úlcera no respire no cicatriz. Vale, esto es lo que íbamos desbridando. Parecía que no tenía que desbridarse, pero sí. ¿Vale? Esta es la otra y como bien dice Rubén, tenía mucho sudado. ¿vale? Empezó a sudar, claro. Cuando la empezamos a tratar, sí que es verdad que ya. exudaba, pero estaba macerada. Más que exudada, estaba macerada porque no sabían gestionar mucho el sudado. ¿vale? Si os fijáis, no puedo hacer más zoom, pero bueno, hay zonas aquí donde sí que ya empezamos a desbridar y hay zonas donde teníamos que esperar un poco más. Mi tratamiento con esta úlcera fue, vamos, fue drástico. Cada 24 horas desbridar, porque el biofilm se convierte en biofilm maduro a las 24 horas. Y cada vez que yo, desde mi consejo, desde todos todo mis consejos, todo mi, lo que yo aplico en mi, en mi práctica diaria, lo he cogido evidentemente de evidencia y de días, pero luego lo adapta cada uno a su, a su práctica. Yo con el biofilm, como bien sabéis, a las 24 horas se, conforme, se, se vuelve a generar el biofilm maduro, ¿vale? El biofilm maduro quiere decir que crea esa capa que no deja entrar a nada, ni, ni como ha dicho Rubén, ni plata ni nada puede entrar allí. Entonces, lo que decimos, por 24 horas, desbridamiento por 24 horas. Y lo del biofilm, lo que quiere es desbridar, ¿vale? No hay apósitos milagrosos, por mucho que a mí el cabeza sobre el me dé muy buen resultado, ¿vale? la plata también, porque evidentemente mata las bacterias, pero si no rompes esa capa, ¿vale?, de polimérica, esa capa de limo, que crea, no va a penetrar nada. ¿Y cómo se rompe esa capa? Con bisturí, metiéndole un buen desbridamiento Aquí, aquí sí si la veis, ya está más desbridada esta úlcera, porque aquí tiene zonas, la de arriba, que ya están sanas, ya tienen un tejido de granulación sano, no friable, no, no opaco, ¿vale? Esta ya tenía zonas, aquí, por ejemplo, ya aquí estaba muy rosita, pero tenía todavía zonas aquí abajo que se veía todavía esa capa. ¿Vale? Pues por 24 horas, 24 horas nos metíamos dos enfermeras con bisturí, porque evidentemente eran muy grandes estas úlceras, hasta que empezó, ¿vale? Había una pregunta que, que han lanzado, que es ¿cuándo te das cuenta? De que, de que tienes que dejar de, de aplicar los, los antimicrobianos, ¿no? La plata, en este caso. yo te das cuenta un poco de que la úlcera va bien cuando ves islotes así, ¿vale? Aquí dices, es verdad que tiene biofilm, que continúa con zonas con biofilm, porque no, no, no nos daba tiempo ¿no? a que no se formaran algunas zonas, pero ya tenía islotes, ya iba cicatrizando, ya tenía zonas con tecido de granulación, y aquí, si os fijáis, al lado del islote todavía tiene biofilm abajo. Con lo que en realidad hay zonas con biofilm y zonas cicatrizando, pero eso era muy bueno, es decir, muy buen resultado porque eso es que iba bien. Esta es la siguiente, ¿vale? También lo mismo, tiene zonas con biofilm, zonas con granulación y zonas de islote. Esta también, ¿Vale? Y así si lo veis aquí, ya hizo un cambio brutal, ¿Vale? Fijaros en esta úlcera, aquí abajo, en la primera foto, tenía como una capa, tenía como, no bueno, me sale la palabra, ¿vale? Como, des, como estaba descamado, estaba irritado, estaba deshidratado, y ahora mirad la, la, la pierna en sí. Había mejorado no solo la úlcera, sino toda la pierna. Ya estaba cicatrizando. Y mirar la evolución de 11 años en más o menos 6 meses. ¿Vale? Y si os fijáis, puede ser que siga teniendo biofil, ¿vale? pero eh, las zonas donde lo habíamos matado sí que empezaban a cicatrizar, empezaban a respirar y aquí ya pues mirad la, aquí ya prácticamente no había úlceras. Creo que no tengo la foto de la, de la última, pero bueno, os enseño aquí un poco la evolución. ¿Vale? Esta es la primera, la que hemos visto, y va evolucionando. Ya os digo, en este caso, o en este caso y en todos, bisturí. Es decir, bisturí, cureta, en mi caso son mucho el bisturí y, y las pinzas para desbridar, porque es el, para mí la piedra angular, del, igual que una úlcera venosa, es la, la compresión en el biofilm, es desbridar, desbridar y desbridar, porque a las 24 horas vuelves a tener el biofilm maduro, que no te deja que nada le penetre y eso se hace. Vale, esta es la otra, ¿veis? Es que hizo un cambio brutal. Eso sí, le, le, le, le echamos muchas horas, como aquel que dice, pero da igual. En seis meses la tuvimos cicatrizada y no en once años. Y está igual. Eh, mirad el cambio y es que además, claro. Uno que no, que no está acostumbrado, de, claro, el biofilm es, no es tan fácil a veces de ver como por ejemplo en el vídeo que os voy a enseñar. Es que esta primera imagen, tú la ves y dices, ¿qué falla? Pues qué falla, pues falla que tiene una capa ahí que se está instaurando, se está haciendo cada vez más fuerte y nada, nada, ningún producto penetra ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir rompiendo esas barreras, esa capa, para que todo lo que le pongamos penetre. Entonces, bueno, este es el caso, la verdad es que... ¿Se la última también? Sí. No? sí. Esto es el caso, la verdad es que el hombre, bueno, feliz, no. Lo siguiente, de venir 11 años al centro de salud, a en 6 meses verse que... Así. Pero bueno, y nada, el tratamiento lo dicho. Le pusimos, en este caso, un poco voy a decir lo que le pusimos por hablarlo le pusimos desviamiento por 24 horas, sí o sí. Había veces que aguantábamos 48 cuando ya iba mejorando, pero si no, sí o sí por 24. A veces nos desplazábamos los domingos y todo. En este caso era muy complicado. Y luego, en un primer momento, a mí para combatir el primer momento, que es donde está más instaurado y más maduro el biofil, me va muy bien el cabezo, me lo he dado, ¿vale? Porque, como ha dicho Rubén, la plata es ion AC positivo y la barrera, no la neutraliza, ¿vale? La neutraliza. En este caso, el, el, el, el yodo, sí que, bueno, por diversos estudios que también he colgado, bueno, os colgaré un, un estudio y a nivel de práctica clínica es el que más eficaz me, me resulta al principio, ¿vale? Luego ya las platas, pero claro, las platas van a matar las bacterias planctónicas. Si tú ese biofilm lo tienes encerrado en una cápsula, da igual la plata que le pongas, que no va a entrar. Entonces, cuando tú le empiezas a hacer cortes o le empiezas a desbridar, dejas zonas para que entre todo lo que le estés poniendo. ¿Vale? Claro, si tú esperas, una vez desbridado, 72 horas o 48, es una rueda que cuesta mucho de, de matar. Pero si lo haces cada 24, aunque luego sea cada 48 horas, verás un, una evolución, bueno, lo brutal. Y ahora os voy a poner el vídeo de otro paciente que también tenía Biofilm. Y vamos, me pareció... ¿Lo veis bien, no, Rubén? Sí. ¿Me estáis escuchando? Ah, sí. vale. a la Vale, se ve brillante, que es una de las características del Biofilm. Se ve como un gel brillante. Se, se elimina en este caso muy fácilmente. Y con una torunda, que también es uno de los aspectos importantes... Cuando tú coges una gasa y se te impregna. Hay muchas formas de, de, de, de, de brillar y de, ¿no? digamos, del esfacelo, porque en la otra búlcera, aunque no lo pareciera, también tenía ese aspecto brillante. Y creo que nada más. No sé si iba muy rápido. Pero bueno, esto era un poco mi presentación. ¿vale? Um, hay dos preguntas que me habéis, bueno, así, un segundito, que habéis lanzado, que una es, um, bueno, la del Yodosor ya la ha contestado más o menos, que lo preguntabais aprovechando, ¿vale? Y lo de, lo de, la, lo de la plata también. La plata yo la voy, la voy retirando a medida que voy Veo que la úlcera evoluciona favorablemente, veo que los signos clínicos de, de inflamación se van, van remitiendo y veo que hay zonas donde ya no hay biofilm y que el biofilm evidentemente se está debilitando, por decirlo de alguna manera. Ahí empiezo a poder retirar la, la, la, los apósitos de plata. Hasta entonces, en esta úlcera en concreto, 11 años, mira, usé la plata casi hasta el final. Es verdad que fui cambiando de apósitos y le iba dejando respirar a lo mejor un, durante unos meses ¿vale? Durante unas semanas, pero a veces como era una úlcera tan maduro de tantos años me, me echaba para atrás. Entonces intentaba jugar un poco con, con la plata evidentemente, siempre con el desvrigamiento. Eh, muy, muy claramente como ha dicho Rubén, hay que había que tratar la causa o sea, y el vendaje compresivo nos hizo muchísimo y eso que tampoco le pusimos mucho le pusimos 20 milímetros de mercurio pero vamos fue un cambio brutal y, y el tratamiento fue ese fue en este caso caso yodado, y luego seguir con la plata lo que la plata hay que tener en cuenta eso que la plata actúa sobre bacterias pero no sobre el biofil maduro porque esa capa que crea lo hace casi imposible de penetrar muchos de los de, de lo que le estamos poniendo pues nada, Rubén, si quieres empezamos con las preguntas. Sí, es muy interesante el caso. O sea, todo es importante darle hincapié en eso, ¿no? Que al final, compresión ajustada a la arteriopatía, que la tiene. Y luego, el tema del desbridaje constante y la utilización del calexomero fue lo que hizo ¿no? que, que esta lesión reduciera tanto. Porque, pues, claro. Pensamos que uno de los eh, eh, apósitos que tiene más evidencia en biofilm, por ejemplo, pues es el ayudado. Por este, tanto como decía María Jesús, ¿no? No por el, tanto por el yodo como por, por cómo está el yodo, no que está puesto en un, en un caexómeno que lo que hace es esa limpieza, ese, esa... Y lo libera durante más tiempo, durante hasta 72 horas. Mm. Y luego el tema de que es osmótico, que reduce la humedad, que absorbe más, que es decir, al final lo que aquí juega todo eso, un desvidamiento constante, que hay alguien que lo ha curado más, una persona dedicada a curarlo, que eso hace que cambie mucho también. El hecho de hacer compresión que es posible que no estuviera, ¿no? ese momento. Y, y el uso bueno, de, un, de un correcto producto como es el caexómero. Ayudado. Aquí siempre está la pregunta de cómo se utiliza el caexómero, ¿no? Porque a veces es que dicen que hay que quitar las, las mallas de alrededor para que solo fue localizado, localizado en la zona de la lesión, es decir, aquí hay mucha variabilidad en cuanto al uso correcto. ¿Actualmente ya se recomienda quitar las, las dos mallas, no estas blancas que hay? Es que, no, es que ahora justamente, perdóname, lo estaban preguntando. Ah. Yo eso fue para la foto, es decir, yo evidentemente, cuando luego, ya luego le quito la, las dos mallas que lleva, queda como una plastelina. Sí. ¿No? Y sobre todo era para la foto porque no sé si no recuerdo mal, se quedaba como... Espérate. Bueno, da igual. Eh, quería el, el tema de que el cadesomero yodado también preguntaban que cuánto tiempo lo puse. Sí. Lo puse, se puede, eh, se puede poner un máximo de 150 gramos por semana. ¿Vale? Es el máximo. Aquí alerta de personas hipo -hipertiroidismo, alérgicas al yodo, ¿vale? Embarazadas, insuficiencia renal esto hay que tenerlo un poco en cuenta para no poner el cadesómero yodado. Yo en mi caso lo puse, no llegó a 15 días, creo que lo puse 12 días. Y allí, entre el desbridamiento por 24 y el cadesómero, la verdad uh -huh. es que uh -huh. uh -huh. poder, me hizo un, un me, me ayudó muchísimo. Entonces, pues el cadesómero de eso. Hay que aplicarlo con úlceras uh, bastante exudativas, porque el exudado es lo que libera ¿no? el, la partícula de yodo, de, de, de, las, de las bolas que tienen a nivel químico, no sé cómo explicarlo tampoco, no, no soy... No, no soy muy persona, que, también. Pero bueno, hace que libere el diodo en el sudado, en el contacto con el exudado Y creo que poco más que añadir así al uso de, de esto en el concreto que yo le puse. Hmm. Bueno, yo si no, o sea, bueno, también la utilizo a niveles... A nivel arterial también lo utilizo, porque bueno, al final lo que hace es eso, ¿no? Reducir tanto el exudado, como absorbe tanto que también se puede utilizar incluso en indicaciones más secas. Justamente por, para evitar la humedad. Entonces, realmente tiene mucho, mucho recorrido, ¿no? El, el galexomero, pero bueno, como es un, es un apósito más, así que bueno, vamos a dejar. No, tengo, porque se me parece que nos ha... Una última pregunta, me preguntan. Aquí... Ah, bueno, no, me he equivocado yo, esa que era otra cosa. Vale, nada, aquí hay preguntas no. sobre el tema de la terapia compresiva, de cómo la calcularlo, mente. Pero sí, no nos hay... no vamos a meter, creo. <risa> <risa> Porque si no, nos podemos meter aquí <risa> todo una hora entera. Y <risa> Exacto. Sobre todo Rubén, no soy muy, muy top respecto. Bueno, vamos a ver las preguntas que habéis hecho a través de del formulario, ¿vale? Si queréis, bueno, mira, lo voy a, ¿Quieres que comparta yo las preguntas y así lo vamos a ir comentando? Sí. Ya que te dejaré. Cancela tu aquí. Cancela, cancela, sí, sí que lo dejo aquí. <risa> ¿Para cuándo? Dice, pues. Bueno. Pues mira. A ver, ¿se ve bien? Bueno, estas es son una de las preguntas que nos habían hecho, pero eso eh, de y el apósito que utilizar lo veremos en el apartado este. Vamos a hablar de diagnóstico primero. Hablábamos de eso, de cómo diferenciar la biopilícula de los cefacelos. Yo creo que hay una, la foto de Adela es perfecta para, para mostrar eso, ¿vale? Porque era una lesión que había el, todo el tejido que estaba por encima estaba, era biofilm ¿vale? No estaba entrelazado en la lesión, sino que está por encima siempre. Sí, se desprendía muy fácil. Exacto, los bordes están como por sobre, un poquito más sobre elevados. Es que las lesiones que tienen biofilm se ven bastante claras. Cuando no puedes debilidarlas con una pinza tal cual raspando, entonces difícilmente va a ser un biofilm. También muchas veces va asociado a, a, a, a síntomas clínicos, ¿no? O sea, tenemos auto exudado a veces dolor como punzante, que eso también podría ser de biofín ¿no? Es decir, hay cosas que te asocian al, al uso de, a este uso. Yo creo que, no sé, no sé si tienes alguna otra técnica, yo, yo lo hago así porque lo veo que está por encima, que se divida muy fácilmente y que aparece si no lo dejo y si no lo toco. Sí, es úlcera que ves que no cicatriza y no. Y, y normalmente cuando, la, cuando las enfermeras y las compañeras te, te comentan el caso es clonificada, no cicatriza. Lo hemos intentado todo. Le hemos puesto mil antibióticos. Sí. Um, y tú ves esa capa encima, que es lo que tú dices, una capa que está como no como el, no el esfacelo que tiene esa esa conexión, sino que está como como por encima, bueno, no sé es sí, que lo es... y yo creo que en la foto se ha visto muy bien, que hace, la, en, el, en el borde, la, la puedes ver separada, la puedes ver que hay dos, dos capas que por encima, Exacto. que es brillante, y aunque no lo parezca, de verdad, que aunque no parezca, es brillante, y el tejido de granulación es friable, sangra sí, muy se calma, muy y que no es un tejido sano. Vale, aquí tenemos otra, un ejemplo de lo que hablaba, ¿ves? es por encima de la lesión, está justo encima. Uh -huh. ¿Vale? Ahí está todo este tejido en la que lo toca si sangra, en fin, son tejidos que por encima vemos toda esta lesión. ¿Veis que tiene un aspecto amarillo? Pero no significa que sea alfacelo, que muchas veces tiene este, este aspecto por los frutos pero, que la alfacelo es y biofilm, esas es cosa, porque de, debajo debajo del biofilm puede haber una facelo, anda que no, así de veces, Bueno, lo importante es de constante, agresivo y, y constante. Una de las cosas que pecamos mucho es de tirar suero. La irrigación, insisto, la irrigación para los biofilms no sirve casi de nada. Y os lo puedo demostrar pues, hay un estudio muy interesante, que es el de biophysical de of Biofilm Infection, ¿no? ¿vale? Que no habla exactamente de las lesiones, pero habla de la biofísica del biofilm, de cómo se forma. Y una de las cosas más interesantes es la resistencia mecánica que tiene el biofilm al agua. Porque si el biofilm puede resistir la fricción, ganará siempre el biofilm. Entonces una de las cosas, este es el resumen del artículo. Es que si la fuerza que aplicamos no es suficiente para eh, de, romper ese, esa cohesión que tiene del biofilm, persistirá. Ese es el resumen. Pero yo, yo recomiendo mucho que lo leáis, ¿vale? Este artículo porque te aclara cómo puede ser que si nosotros siempre hablamos... Y esto es una reflexión. Nosotros sabemos que las ondas vesicales tienen infección, ¿vale? Y entonces no se le trata con antibióticos y ya está, sino que se le retira la sonda vesical, ¿verdad? Esto es debido a que sabemos que si nosotros solo ponemos antibiótico, no estamos matando la infección. Deberíamos tener en cuenta... De que si es o el, el concepto de, de, de, de sin biofilm, ¿vale? Imaginamos una, una infección normal de, de, de sonda, digamos, tendría que haberse eliminado con el, con el antibiótico. Pero aún así se retira la sonda. Y esto es debido a, a que realmente en las sondas vesicales, incluso en los catéteres, se encuentran en las puntas biofilm. Y, es de, y no hay zona más húmeda y con más fricción... Que un, que un canal eh, vascular o, un, o una vejiga que está totalmente renovándose en la orina y aún así hay mucha corriente de agua, de orina y de sangre y aún así el biofilm se mantiene. Por lo cual nosotros tirando suero tampoco vamos a levantar el biofilm Así que lo que hay que coger es pinzas y como veis en la imagen, siempre con pinzas metálicas o bisturí eliminar este tejido. Porque si no no vais a hacer, nada, no vale el suelo fisiológico y no tocar la lesión porque si no, sangra. Esto no. Tenéis que ser un pelín agresivos. Entonces, hay una pregunta muy curiosa, aquí sobre todo, de, de qué hacer cuando, cuando sería el momento de recoger un cultivo o en aquellos casos en los que no tengamos un alcance, una realización del cultivo, eh, qué hacer, ¿no? Eh, bueno, no sé si... ¿Qué opinas de esto, Adela? Si quieres responder tú. Pues mira, todo, el cultivo se recoge como prácticamente todas las úlceras, las ¿no? No solo en el biofilm, se recoge cuando tenemos signos clínicos de infección con un, con, un, con un sentido que es ver qué bacteria, ver qué, qué está infectando eso, ¿no? Ver si hay un retraso en la cicatrización, etc. Hay una cosa muy interesante que me leí hace tiempo en el... Bueno, hace tiempo no, porque me llevó el libro hace poco de la genea o penúltimo, y es que pone que para el biofilm eh, los cultivos mmm, prácticamente que se recomiendan casi al 100%, no sé cómo lo explica, es uh, biopsia. ¿vale? En el caso del biofil, escoger un tejido para biopsiarlo o desbridar todo lo que se pueda. Volvemos a lo mismo: desbridar, quitar, meter, meter bisturí y meterle ganas, ¿no? y, y sin miedo. Entonces, desbridar y con ese tejido analizarlo. ¿Vale? En, este, en el caso del biofilm, y justo lo he elegido hace relativamente poco, eh, se recomienda eso Luego ya en otro tipo de, de úlceras, pues lo de siempre, ¿no? Transpiración, etcétera. Pero en este caso, en concreto, como hablamos de esto, pues mira. Ya, Mati, que habría que ver si realmente sirve de mucho tener cultivos. Y a la hora de hacer, ¿por qué hacemos cultivos? Porque si realmente sabemos que con un desbridamiento, con un tratamiento de etiológico de lesión y una aplicación reducida de menos eh, de apósitos que no apliquen en humedad, seguramente resuelve mucho antes esta infección que aplicando antibióticos al saco porque sabemos que el biofilm se defiende de los antibióticos, por lo cual aunque haya un, bio, un antibiótico da igual que pongas un bio, eh, un, a, haya un biofilm da igual que pongas un antibiótico porque no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Porque al final no te va a parar esta infección. Solo si hay signos clásicos de infección. Clásicos. O sea, eritema, celulitis, que esta hemos visto que esta infección, esta eh, biofilm lo ha cambiado de fenotipo y hay alguna bacteria que está ya en modo así, eh, eh, movilidad y está viajando a tejidos profundos. En ese momento toca. Una cosa muy importante y es que el, el biofilm está en el... O sea, es decir, los... los... La evolución es contaminación, colonización, colonización crítica e infección. Y el biofilm está en el punto de la colonización crítica, con lo que nos va a dar muchos signos, muchas, mucho que pensar de que está infectado, pero no, está en una inflamación constante durante mucho tiempo y eso hace que se retrase la, la, la curación. Y además eso lo que hace es crear signos de inflamación, con lo que, pues como dice también Rubén, no es una primera acción y sobre todo... Si sí, ya se ha probado, porque cuando a veces dicen, es que ya hemos probado un montón de antibióticos, no, para empezar no tendríamos que haber dado ese paso, pero sí, si lo sí. hemos dado y hemos probado antibióticos y no va bien, no le intentemos dar más, ¿no? porque sí, sí. está en ese punto de colonización crítica y hay muchos signos de inflamación que nos va, nos va a hacer en algún momento dudar de si, si hay infección, porque de... está, muy, está muy cerquita, como lo que dice. Sí, a veces no hay que depender tanto de, de los cultivos porque no te aportan el beneficio que te aportaría pues tratarlos localmente. Yo nunca, yo mira, los últimos, los únicos cultivos que lo hago es para cuando deriva dermatología que siempre me hacen cultivo antes y me los derivan Entonces yo les hago previamente para que no me los deriven de nuevo, ¿vale? Eso siempre. Exacto, porque si me lo devuelven diciendo, no, ya te he hecho cultivos, no me sirve de nada, les hago el cultivo y les pido la biopsia para descartar otras cosas. Y el otro, segundo caso en el que utilizo un bio, el cultivo, pues es cuando utilizo tratamiento etiológico, limpieza de la lesión, todo lo que viene siendo el tratamiento local y aún así no consigo vencer ese aumento de oxidado, tal, tal, tal, tal. Ta, ta. Entonces en ese momento sí que pienso, bueno, vamos a tratar con un cultivo a ver si aún tenemos que añadir un antibiótico. Yo añadí antibióticos ahí. O cuando hay signos locales, celulitis eh, que se ha extendido más allá de la lesión, o cuando aún con el, todo el tratamiento adecuado todavía no consigo matar la infección. Entonces, habrá otros casos, pero bueno. Luego hay un... Quiero seguir con un tema que han escrito ahora en el grupo, que es muy interesante, que es que hablamos mucho de debilitamiento, Pero esto es muy común y es verdad. Y es que cuando las lesiones están infectadas, o estamos en una orla de martorei, o estamos en gente que es muy delicada y con el aire ya le duele, ¿Vale? Porque duelen las lesiones, aunque aunque no. ¿Vale? Pues como de bridas, ¿No? Porque estamos usando una pinza y estamos raspando literalmente. Y eso duele. Y sangra. Bueno, los que tienen un sebo florano, pues perfecto, ¿no? Pero los que estamos aquí a pie eh, del cañón, pues primaria o con lo que sea, hay otras cosas. Por ejemplo, el ¿Qué uso ¿Qué tenéis vosotros? Me interesa saberlo. Pues mira, yo utilizo dos cosas para quitar el dolor. Una de ellas es la mepivacaína tópica, que la descubrí hace poco por Miguel Ángel Mellado, que lo utilizaba mucho. No está en indicación, pero su utilidad es evidente porque lo utilizas de forma tópica al 2% eh, directamente a la lesión. Y entonces ya calma bastante. A veces tienes que hacer una segunda tanda después de quitar el biofín. Por lo mismo, porque no penetra bien la mepivacaína y lo que has podido quitar al principio tendrás que volver a dormir para poder quitar más. Por lo tanto, a veces hay que hacer pautas. Lo que te da la mepivacaína es que te deja dos, tres, eh, unos 5 minutos y ya te duerme la lesión. Así que te da velocidad, ¿vale? Pero a veces, eh, si puedes tener a un cuidador o lo que sea, lo que te interesa es poner... Hay un móvil que suena. ¿Tiene que ¿Siete? siete? Vale. El... <risa> lo que hacemos normalmente en este caso es EMLA, por ejemplo. Poner EMLA, mmm, que el cuidador se lo quit se quite la cura y, bueno, la persona se quita la cura, se deje en la puesta y entonces cuando vengas tú puedas empezar a debilidad. Es una alternativa, ¿vale? Y si no tienes mi, mi pibacaína, pero yo utilizaría una de las dos. Y si alguien es de los grandes lujos, pues florano pero insisto que es un, hay, hay cosas mejores, ¿vale? Eso y, bueno, hay cosas mejores más accesibles, me decía Eso o chutes de morfina oral, amor cosas así que pueden reducir también la apreciación de, de, de dolor en la cura. Lo cual, lo que tenemos que tener claro es que hay que evitar sin dolor. Eso seguro. ¿Vale? Y tenemos... O oh, rico de hidrocaína spray, si tenéis caína también. O sea, tiene un efecto vaso Bueno, tampoco me importa. Sí, puedes utilizar esto. ¿Vale? Me la me, me caína me hace sí. un poco. Sí. Yo creo que en la MEPI mmm, a mí me ha ido tres veces mejor que cualquier otro producto. Además, porque es mucho más rápido. Y mm -hmm. es muy interesante usarla. Pasa o que tienes que usarla a tantas. Yo muchas veces le he visto que tienes que utilizar una para limpieza y otra por si quieres limpiar más profundo. Exacto. Porque no llega. O sea, tenemos un biofilm. A ver, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. esto ya está. ¿Por qué se forma tan rápido el biofilm? Porque es una defensa. ¿Por qué nos curamos tan rápido? Porque estamos defendiéndonos. Entonces, el biofilm también se defiende. ¡Está vivo! A ver, tratamiento A. Ah, fíjate la dejo para ti. ¿Cuál es mejor manera de abordar el biofilm? ¿Mediante desviamiento mecánico o cortante? cortante? Cortante. Bueno, al final yo creo que... Es rozando lo similar en este caso. Sí, el mecánico... Bueno, yo... Con... Sí, es físico. Es muy similar. Es físico sí, y el es otro es sí. corto. O sea, usar ahí. Bisturí... Esta es como la pregunta de cuando limpias una úlcera, uh, no se puede frotar. Pues ahí no hay, hay, hay que frotar. frotar. Sí. Claro, si tú tienes un biofil que quieres que retirar, un espacio que quieres retirar, pues aprovecha que estás limpiando para llevarte todo lo que ya puedas, ¿no? Ah. Entonces, este es importante. Uh, yo soy de bisturí, hay gente que es de cureta, uh, pues para cada maestría su librillo, yo soy de bisturí y uh, con el bisturí me hacer me mucha precisión y, y me va muy bien, pero bueno, desbridar, quitar quitar a nivel mecánico, a nivel cortante esa, esa capa, Las dos, los apósitos no hacen milagros. No. Y das? en un biofilm menos. Y, y que al final hace las dos cosas, ¿no? Con el biofilm mecánico y cortante. Sí. Ahora, ahora, ahora hay unas cosas muy interesantes que son las. Con las estas, espum, estas esponjas que ahora están llevando SN y alguna otra compañía más, que es para desbridar mecánicamente también, como, como, son, como una esponja, las que van ahí, Que se llama aquí de mi pin. No llevan tantas cosas tan. tan, tan en <ríe> Bueno, hay una, hay una especie de apósito que se llama David, David y Clean, ¿vale? Que, bueno, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto, que es que o hay una, una esponja física o química, como los exámeros, los que tenemos el ejemplo de, ay, que se me olvida, la, el UPS, ¿no? UFS, que son eh, eh, formas de, que, de eliminar las, la, los detritos, ¿vale? El tejido muerto de una forma física, por lo cual esto de que en las heridas hay que tratarlas con un campo de flores en las que no hay quien tocarla, esto vamos a empezar a olvidarnos ya. Hay que tocarlas no con... Es que, que está, cielo. es que entonces suelo no a Nada, esto de tirar, le tiro suelo como si me estuviera duchando, no. Entonces, hay una pregunta, ¿hay algún producto contraindicado contra, tras el uso de, de la solución de polexemida, es decir, PHMB? Uno, seguramente hay que es la colagenasa. Cualquier pues el uso. La pregunta es: una vez hemos usado en gel en, para el Si como... has puesto una por ejemplo, la has puesto en la solución de PHMB y la dejas uh -huh. en 15 minutos, que es lo que tiene que estar, no puede estar 5 uh -huh. minutos, pues estás tirando la, el dinero. Eh, lo, que, lo que tienes que hacer es dejarlo en 15 minutos y entonces, ¿qué le pones? no? ¿Hay alguna cosa que tienes que retirar? O sea, ¿en qué momento tienes que retirar el PHMB? Porque si no, interacciona, esa sería la pregunta. No se retira. ¿Solo hay uno? ¿Qué He bebido agua para generar aceptación. No, eh, eh, hay una sola. Hay una solo producto que es la colagenasa. La colagenasa y el PHMB tienen una inhibición del 100% casi. En el hay un estudio donde te habla de los porcentajes de inhibición... Según de la colagenasa, según el producto que apliques. Y se ve que, eh, por ejemplo, eh, los filos de olco de, de AG apenas tienen una, un 20 un 10% de inhibición. En cambio, la, el PHMB tiene un 100%, casi. O sea, que te inhibe el, la colagenasa de la hostia. Bueno, son cosas detalles, pero yo creo que no hay, de forma estándar no tiréis lo que acabáis de poner. ¿Vale? Porque ah, irá haciendo efecto bueno. A ver, ¿qué más cositas? Lo de la. Esto, ahora tú y luego hago yo otra, porque ahora me, lo de la fibras de eucoloide. Si me pongo aquí a hablar de ellas, a ver. esa pregunta, es? es que rápido. Ya que estoy mirando a ver si nos interesa alguna. Esta ya la respondió Se hace más resistente biofilm si se aplica antibióticos tópicos. Ya hemos hablado, ¿no? De este. Esto también lo hemos mirado. ¿Cuál es tu opción, primera opción para un biofilm maduro? ah <risa> <Desvirar. risa> Ahora, toma, te acaba de, acaba de romper a todo el <risa> Acaba de romper a todo el mundo. <risa> ah, yo sé que los apósitos parecen que sea lo más interesante, ¿no? Pero muchas veces no es ni. Mira, hay una cosa, esto de aquí, vayamos, vamos a hablar de esto. Va, vamos a hablar de de biocolores. Vamos a hablar de fibra de colonia. ¿Queréis hablar de fibra de colonia que ha salido tres veces? Vamos a hablar de fibra de colonia. Bueno, mujate, mujate, pues mira, vamos a hacer el mismo concepto de siempre. Hemos hablado de que cualquier cosa que dé mucha humedad va a provocar el que? Un aumento de biofilm, una carga, un aumento de carga microbiana, Y este es un concepto que tengo yo, que puede ser que a nivel de otras personas no vean de la misma manera. Pero tenéis que pensar en esto. Si nosotros hemos dicho que cual, cuando más, cuanto más humedad es más posible que haya una elevación de la carga microbiana, si nosotros aplicamos productos que lo que hagan es devolver el exudado a la lesión, lo que vamos a provocar es un aumento de la carga microbiana. Por eso es muy común encontrarnos lesiones de este tipo, como la que os voy a enseñar ahora, que han sido tratadas ¿vale? con apósitos de cura húmeda, como pueden ser una fibra diacoloide, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las fibras diocoloide como las espumas? Absorben la humedad, la gestionan verticalmente, me parece muy bien, pero esta verticalidad también es vertical hacia abajo, no todo es hacia arriba, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta es que una cosa es lo que absorba, lo que retenga, y otra cosa es lo que se evapore. Si nosotros tenemos la opción de que se girifique y devuelva la humedad al lecho, lo que estamos es que si se satura el apósito muy rápidamente, esta humedad volver al lecho y por lo tanto puede volver a macerar y por lo tanto puede volver a generar más microorganismos, ¿vale? Porque toda esa humedad va bien. Entonces, en cambio, si pones un producto que hace lo contrario, que absorbe mucho, pero evapora, lo que vas a hacer es provocar un secamiento de la lesión y por lo cual vas a quitar humedad. Y entonces ya vas a eliminar una de las parejas de, de hermanas, ¿vale? Carga microbiana y humedad, pues matas la humedad para cargarte a la carga microbiana. Así que mi recomendación es no, no es el uso principal, sobre todo en casos de alta carga microbiana, de fibras de hidrocoloide, con mucho EDTA que tenga y mucha plata que tenga. Porque ya hemos visto que contra el biofilm no estamos no es plata lo que tenemos que poner. Es quitar la humedad, desvidar, comprimir, si sí, tenemos que comprimir. Esa que es, es mi opinión. Claro. Obviamente luego habrá gente que dice, pues no. Pero esta es mi opinión dentro de, pues, lo que habéis visto del artículo ese de las biofísicas, de lo que hemos hablado de la humedad, todo esto. Por eso creo que hay apositos que están bien, pero cuando hay una alta carga microbiana, no. Otras cosas sí. <ríe> que también puedes pensar otra cosa, que para eso estamos. Dime. <ríe> que puedes pensar otra cosa, que para eso estamos. A ver. Vale, yo creo que hemos hecho, hemos resuelto casi todos, ¿no? Sí, muy bien. La materia se puede resuelver. Ya sí, casi, ¿verdad? ¿verdad? ¿Alguien quiere participar? Que también la idea es que podamos hablar a alguno más o que haya preguntar algo o lo que sea, es el momento, ¿eh? Es decir, que no oh. mordemos. Podéis hablar, podéis quitaros el micro, y decir, pues no me parece nada bien lo que habéis aplicado. Claro, no. claro, ¿no? Sí, totalmente. O no, o sí. <risa> Recordad que los directos son cosas micro, micro. No estamos haciendo una webinar, en plan, no estábamos haciendo una exposición ampliada de ninguna teoría. Por eso hemos ido muy rápido al principio. Más que nada para hacer una situación, por eso no me he parado y tirado rápido. Y queríamos enseñar biofilm, ¿vale? Y hablar un poquito, que es lo que hemos hecho. Hacer un poco nuestra práctica diaria, ¿no? Porque sí. al final... Lo que hemos dicho, lo que es la teoría, las guías y todo, la tenemos al alcance. Es verdad que a lo mejor nosotros, como las usamos más, las tenemos más a, a mano, pero queríamos explicaros un poco nuestro, nuestra, nuestros resultados, ¿no? sí. nuestros tratamientos y nuestros casos de, del tratamiento del biofilm. Más que nada, era, no está en forma de o sea que, pero bueno, hola. Hola. ¿Hola? Yo quería comentar un tema, ah, y quería comentar un tema que creo que no ha quedado muy claro, y me parece importante. no me parece que tengamos que tener la idea de que el biofilm es cultivable por métodos tradicionales, por los que nos ofrece a nosotros los laboratorios, porque eso no es verdad, entonces, eh, a pesar de que se coja, por supuesto, una muestra, que es bastante mejor si se coge de la biopsia, y mientras más profundo mejor, pero una cosa que tiene que quedar clara es que realmente el biofil con torunda cogido por método tradicional, el laboratorio no nos va a identificar ni la mitad de la mitad de, la mitad de los gérmenes que tenemos en esa herida, en ese biofilm, Porque se necesitan técnicas moleculares que generalmente los laboratorios no nos ofrecen. No nos los ofrecen porque de hecho... Pues hombre, laboratorios habrá algunos en España que sí, pero los que tenemos desde luego en las ciudades normales no nos cultivarían biofil, porque no nos van a ofrecer esa posibilidad. Se están utilizando esto pues, para estudios científicos y demás. Pero me parece importante que quede claro que cuando nosotros eh, hacemos la técnica Levin y tal tal en un biofil, que no tengamos la idea clara de que estamos, nos están dando un resultado de ese biofilm. No, porque claro. solo tenés que hacer, para coger biofilm, tienes que hacer una microscopia de estas de barrido para pillarlo, claro. por lo cual es, sería imposible. No nos la van a hacer en el laboratorio, porque van a quedar un montón de gérmenes y de patógenos que no van a estar identificados en ese biofilm. Si os fijáis, sí, en, en, el, si os fijáis en la diapositiva, lo, es muy claro, ¿no? Nosotros lo que intentan cultivar son estos bichos que se van fuera del biofilm y que crecen fuera de ello. Estos son los que pillan los cultivos. Cuando están dentro de una caja, estos no se pueden cultivar porque realmente no crecen fuera del biofilm. Por lo cual, con mucho que intentes cultivar estos, no son los únicos que van a conseguir ser cultivables dentro de un laboratorio normal. Son aquellos que cambian su fenotipo. ¿Vale? Por lo cual, Pero es muy entonces, posible que, entonces, aunque pilles un biofilm, no lo consigas entonces, cultivar. Entonces, es muy posible que no consigas cultivar ningún bicho, o sea, algunos de los que estén dentro del biofilm, que sean los más porculeros aquellos que están ahí defendiéndolo claro. porque tiene lo mejor. Lamentablemente los laboratorios no nos ofrecen la posibilidad de cultivar un biofilm. No, además que nosotros yo creo que tampoco tenemos la capacidad de capturarlo. No. Y de mantenerlo con vida porque el, el biofilm lo tenemos que entender como un fenotipo. En el momento en que cambias ese fenotipo, a lo mejor las bacterias también cambian. O sea, cambias el medio puedes cambiar de fenotipo y entonces se te va a todo a la basura y a lo mejor hay anaerobios que están ahí eh, viviendo dentro del biofilm y el, cuando lo cultivas los matas también y entonces son los que se, se alimentan claro con ese depósitos es con sulfato de sacarosa tipo aquí estamos utilizando depósitos que maten materias y debridemos de de de de si utilizamos eh, productos que estimulen la granulación, como pueden ser los que tienen sulfatato de sacarosa, no vamos a conseguir matar biofilm. Lo que vamos a hacer es alimentar bacterias, lo que estamos dando de comer a los peces. Por lo cual, cualquier cosa que tenga colágeno o sulcaltrato de, de sacarosa, como se diga, no va a ser bueno en este caso. ¿Vale? Digo porque hay una pregunta ahí, que antes de que se me olvide. Y muchas gracias, María Jesús. Yo voy saltando el caso. Entonces. Muchas gracias, sí. Porque siempre me gustó, ¿Tú, ¿tú, tú, ¿cuándo vas a venir conmigo a un directo? Ya que estamos aquí, ya has hablado, ¿eh? Yo es que no, no, no Con no lo que a sabes, me muchacha. Me, ponerme ponerme foto, ni video, ni eso. A ver, yo Soy creo que con lo que sabes, con lo que sabes, Madre Jesús, eh, sí, me tú me hablas me... con una M puesta ahí, una M, ¿eh? tú pones ahí una M y hablando, y te digo yo que enganchas a mitad, vamos, una hora ahí escuchándote. Vale. Gracias, gracias. Nada, nada, que no, que no es así. <risa> nada, no, cola. Bueno, ya te algún día hay que ver. Bueno, Pero gracias, muy bien. Sí, que vamos, es, eh, ha sido muy didáctico y la, el caso, pues muy bueno también, porque sí que es cierto que bueno, es increíble cómo pueden ir eh, heridas venosas y arteriales. Que por cierto, también quería hacer una puntualización de que eh, ese, ese 08 mm. Um, que hay que hombre. mirarlo con pinzas, ¿eh? porque un 0,8 de un ITB no es un ITB muy allá, ¿eh? o sea, um, que lo sabemos, ¿eh? que lo sabemos todos los que estamos aquí, pero que nos quede medianamente claro que un sí. ITB de 0,8 tiene una parte importante de arterial, o sea, sí, 0, importante, 9. así entrecomillado, sí. pero importante. Sí, 0, Entonces, bueno, para hay abajo. Que hay que manejarlo lógicamente muy bien, que como decías, lógicamente, pues, sabes perfectamente que, como sabremos la mayoría, que con... Una compresión adecuada y demás, pues por supuesto que va a mejorar esa circulación la venosa y la arterial, Lo que el 08, que a veces incluso el 09, a veces lo consideramos normal y no es normal, ni el 09 es normal. Esa es una cosa que siempre nos. Yo está... no, es que yo no me he me, no me querido meter en ITVs porque no era la, sí, no la Que No, que no, que no, era por lo del 08, que nos quede. Ah, de, de, de, de, de, bueno, de, de diagnóstico, de, la... de, de patologías del paciente, ¿no? De cómo nos encontramos al paciente. Por un lado valoramos lo que es la, la patología venosa, el ITV, los pulsos y tal, y por otro lado valoramos el biofilm. Hicimos un tratamiento que compensara las dos cosas. Ha estado genial. Ah, pues, mira, solo por, por, por ver un poco el sí, claro. que, bueno, el que sabremos todos perfectamente que el 0,8 no es muy normal, pero que a veces... Que nos quede claro que el 0,8 mmm, está comprometidillo ya. Sí, es curioso y porque... Y sí vamos a la base. Y es curioso porque luego entramos dentro de los consensos y, entra, y vemos el 0,8 como, como la sí, no, como eh. que por ahí puedes comprimir y entonces está, y ahí te sorprende porque luego sabes sí, que de, de 0,9 hacia sí, abajo claro. tenemos mitad de arteria tapada. Todavía no concibo cómo podemos detectar ese 0,9 como una compresión normal. Pero bueno, es más, entre 0,9 y 1, si le hicieras una prueba específica al paciente, no veas lo que te encuentras. Por eso o sea, hay, realmente eh. Una prueba de esfuerzo en tapir rodante y demás, y ya tiene, ya claudica el 0, 9 y 1. Cuidado. ¿Es? Por eso hay que hacer más contención que compresión. Sí. Ahí, sí. ahí. Vendajes rígidos que no este tengan alta elasticidad. Eh, eso, todo eso. Si os suena al chino. Al blog. <risa> Todo promo... Eso, al blog y a los cursos. Autopromoción, Me macho. muchísimo decirlo, bueno, gracias Gracias. Mira, Jesús, algún día te caerás. Caerás y hablarás. caerás Bueno. <risa> bueno, pues... Pues, pues. Nada, acabamos ya, ¿no? ¿O qué? estaba <risa> Esto es lo que interesa, ¿ves? Porque luego hay conversaciones. Pues esto luego hay. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Ya tenemos que hacer Bueno. bueno. Un sitio solo para hablar. Una sala de hablar. ¿Cómo? cómo qué bien nos iban los congresos y las reuniones muy y los cursos, ¿eh? Esto se llama. Hace... Bueno, más que discutir debatir, ¿no? Durante el café y eso. que nos iba bien. Empezamos. Oh, pues eso no va ahí. Ahora tenemos esto. va muy bien. ¿no? bien. Qué ganas esto. que vuelva, pero bueno, volverá. Sí, pero... este año no sé. El siguiente. Bueno. Bueno, es... Pues, pues eh, despide tú, que es el anfitrión y el que listo. nos has convocado. Pues eh, muchas gracias a todos los que habéis venido, sobre todo a los que habéis quedado interesados, que os ha gustado todo mucho, sobre todo a Adela por haber estado aquí, por haber, sí, sé, sí. Que no, sé que le ha costado, sé sí. que ha hecho un gran <risa> esfuerzo, así que se lo agradezco mucho, ¿vale? Y bueno, eh, a, que a cualquiera que esté aquí que quiera participar también como como Adela o más de una persona, pues que me escriba y lo hacemos, porque ahí, va, ahí hay gente, o sea, es guay, porque se pueden hacer directos de este tipo y conocer otros tipos de personas y yo conocer otros puntos de vista, que es lo que me gusta, que por eso hacemos estos directos, para, para hablar, para hablar, para ver otro punto de vista y que no todo sea webinars, no sé, otra manera de, vender, de hacer las cosas. Muy bien. Hasta que dure, gracias. hasta que Google no, Meet nos deje, porque esto es gratis y no hay nadie que pague esto. Así que el día que se cierre, pues ya pensaremos en otra cosa, yo qué sé. <risa> bueno, pues nada, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias Rubén. Y gracias a todos los que estáis ahí, sobre todo los que sabéis que va hasta el final. Uh -huh. Y nada, pues nada, nada más que decir. Más que dar las gracias. Nos vemos en, el, en, en otro directo. Exacto. Un besito a todos. Que vaya bien.